Hola Hola amigas y amigas del Facebook, del Youtube del Instagram Que hoy tenemos una buena noticia Cinco añitos Que cumplimos cinco años del canal de Youtube Así que muchas felicidades Sin vosotros esto no sería posible Gracias desde el primero al último de los seguidores Y de los que no son seguidores también Gracias a Charlís, Gracias al señor J Gracias a Dulcinea Gracias a Youtube También hombre, hay que darle gracias a Youtube Y nada A seguir Y que por muchos años nos veamos ¡Hala! Bueno, en estos cinco años ha sido todo un poco altos y bajos. Hemos tenido momentos de bah, paso de todo, dejo el canal. Luego momentos de euforia, decir, bueno, si esto mola mucho ir aquí y tal, y que la gente te salude. Y... Que han sido cinco años de altos y bajos, ¿eh? que no ha sido todo florecitas en el campo y qué bonito es todo, ¿eh? Que... hemos tenido nuestras cosas. Vale. Soy tanto. Me acabo de olvidar de abrocharme el casco. Así que voy a parar un momento... Y me lo abrocho. Que nada. Que... Muchas gracias a todos. A todas. A todos los amigos del Facebook, del Youtube, del Instagram. ¿Quién me lo iba a decir a mí que iban a pasar ya 5 años de abrir un canal en el Youtube? dedicado al tema de las motos y dedicado a mis tonterías y a dar por culo porque al fin y al cabo si estoy aquí es para incordiar un rato bueno ya hemos amarrado bien el casco que sea con un pequeño balance de lo que han sido estos 5 años pues la verdad es que han salido algunos vídeos mejores que otros pero la verdad es que me he divertido mucho, mucho, mucho mucho haciéndolos, ¿eh? Muchísimo Y algo que no pensaba que iba a durar tanto, la verdad, ¿eh? También cuando abrí el canal lo hice pues un poco a lo loco y, como soy yo voy a mi puta bola y siempre hago lo que me da la gana pero aquí estamos cinco años así que así que Happy birthday YouTube Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde, YouTube El canal empezó con nuestro amigo Rocinante y actualmente, pues bueno, llevamos ya... tres añitos con Dulcinea, poquito más de tres años Qué gran moto era Rocinante, eh! era una gran moto y Dulcinea también, ¿eh? Dulcinea es... Más señorita Aún siendo de la misma marca no tienen nada que ver, ¿eh? Dulcinea forever, ¿eh? Dulcinea forever Amor loco por mi moto Estoy enamorado de mi moto A ver, estoy enamorado de muchas más cosas, ¿eh? Pero ahora mismo <risa> toca decir, estoy enamorado de mi moto. Yo, aunque venga aquí a dar por culo, también soy un enamorado de la vida y al fin y al cabo he venido aquí, aparte de dar por culo, para pa disfrutar un poquito, hombre. En cinco años hemos hecho mucho el tonto, <risa> nos hemos reído mucho, hemos visitado sitios espectaculares, hemos conocido a gente maravillosa y la verdad es que... ¡Eh, ¡Hey, un motero! Y la verdad es que... contento. Siempre uno quiere más, pero la verdad... Ya mirándolo positivamente puedo decir que para mí YouTube ha sido una experiencia para mí, divertida y la verdad es que tenía ganas precisamente hoy día 4 de junio del 2021 de coger la moto, salir y grabar este vídeo porque cinco años, hostia, no se aguantan en, en muchas relaciones no se aguantan La verdad es que Youtube se ha portado bastante bien conmigo Podrían haber sido un poquito Bueno Un poquito más cordiales, eh sobre todo por el tema de la música, que son un poco así, ¿eh? Con la protección de derechos de autores. Bueno, también lo entiendo, ¿eh? Pero creo que tendría que ser un poco más. libre el tema. ¿Y vosotros qué opináis de estos cinco años? Todo es lo, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo ha hecho regular, de puta pena Sigo, no sigo Yo creo que todos los canales, tarde o temprano Entran en ese bucle De sigo, no sigo, sigo, no sigo Merece la pena, no merece la pena Yo también he pasado por ese momento Pero bueno De momento aquí estamos Estoy